Muchas gracias, señor presidente. Señora Montero, en su comparecencia en la Comisión de Hacienda tuvimos la oportunidad de intercambiar brevemente opiniones sobre el sistema de financiación autonómica. Espero que con esta interpelación podremos tener un debate de mayor profundidad y de mayor calado. La financiación autonómica, para quienes no están muy metidos en la materia, muchas gracias es una cuestión muy técnica, muy enrevesada, no es nada intuitiva y es un tema muy poco atractivo y sin un ápice de épica. Y Sin embargo, es un elemento fundamental para entender la crisis política que vive España y que tiene una triple dimensión social, territorial y democrática. Esta mañana, en su comparecencia, el presidente del Gobierno, ha dicho textualmente que España tiene una crisis política en Cataluña. Yo creo que esa no es una afirmación completamente precisa. El conflicto territorial no es un problema catalán, es un problema español. Y no es, además, algo nuevo en la historia de España, sino que es un problema histórico que tiene que ver con un Estado que concentró su, pre su presencia y sus recursos en determinados lugares, dejando de lado una parte muy relevante del territorio, y tiene que ver también con la caracterización de España como lo que José Luis Villacañas llama una nación tardía, que afecta a la autopercepción de España como una realidad frágil y en riesgo de permanente fractura. Desde ese punto de vista, el problema territorial no es un problema catalán, como le decía, es un problema español. Es evidente que en Cataluña ha sido donde el conflicto ha entrado en erupción, pero los movimientos sísmicos que han producido esa erupción afectan al conjunto de España. Tienen que ver con la configuración territorial del Estado. Por eso, creemos que no están ustedes acertando al tratar de restringir esta cuestión a Cataluña y que se equivocan de lleno al aparcar la reforma del sistema de financiación autonómica contrariamente a lo que prometió Pedro Sánchez antes de ser investido presidente. El siguiente punto sobre el que quiero incidir es que la crisis territorial y la crisis social son, desde nuestro punto de vista, las dos caras de la misma moneda. La crisis territorial de España tiene que ver con una sensación de retroceso con respecto a los avances sociales y democráticos logrados a lo largo de las últimas cuatro décadas. Tiene que ver con la frustración de expectativas vitales de buena parte de la población y con el desencanto con el régimen político surgido de la transición. En un país plurinacional como España, aquello que puede unir a la gente no es un vínculo de tipo etnocultural, como pretenden los señores del Partido Popular, sino más bien un vínculo cívico en torno a una democracia consolidada y al sistema de bienestar del que nos hemos dotado. Y no se puede quebrar eso sin quebrar la cohesión territorial de España. El tercer punto que le quería exponer es que el sistema de financiación autonómico vigente ha contribuido de manera decisiva a ahondar la crisis territorial. Se trata de un sistema complejo y opaco, un sistema que es arbitrario y que no es equitativo en tanto que las diferencias en la financiación de cada comunidad autónoma no se explican por criterios económicos ni sociales y es rígido porque cuanto más evidentes son sus problemas más difícil parece de reformar. Su Gobierno no ha presentado todavía una propuesta que permita superar esta situación y todavía hoy no sabemos exactamente cuál es su posición. Por eso, nuestro objetivo de mínimos hoy aquí es que, al menos, usted establezca un calendario para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. Además, la infrafinanciación ha derivado en una crisis de deuda de las comunidades autónomas, por eso las comunidades autónomas peor financiadas son también las más endeudadas, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Y por eso la reforma del sistema de financiación autonómica tiene que ir acompañada de una solución al problema de la deuda que vaya más allá de acudir permanentemente a un mecanismo que en principio debería ser provisional como, como es el FLA. La crisis de la deuda ha sido el catalizador, de hecho, de las políticas de austeridad, y eso me lleva al siguiente punto las mismas políticas de austeridad que están agrietando el proyecto europeo son las que han agrietado también a España. La reforma del artículo 135 de la Constitución y su desarrollo en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera suponen anteponer los intereses de los acreedores financieros al bienestar general de las y de los ciudadanos. Tal como dice el sociólogo Wolfgang Streck, actualmente los Estados tienen no uno, sino dos soberanos. Por debajo, los ciudadanos y por arriba, los mercados financieros, y de eso se deriva una crisis de legitimidad, una crisis de representación y, en definitiva, una crisis democrática. Y un Gobierno que se llama progresista debería apostar de manera decidida por desmantelar el entramado de la austeridad, y ustedes no lo están haciendo. A ese entramado de austeridad hay que darle la vuelta y hay que hacerlo estableciendo un suelo de ingresos para el Estado. Se le impuso la senda de los recortes a un país como España con un sistema de bienestar infradesarrollado y con una fiscalidad insuficiente e injusta mientras se gastaban miles de millones de euros en rescatar a grandes empresas y grandes bancos. El acuerdo presupuestario firmado entre el Gobierno y Unidos Podemos puede comenzar a darle la vuelta a esa situación, pero todavía estaremos lejos de converger con la media de los países de la Eurozona en términos de ingresos fiscales de la que nos separan nada más ni nada menos que 70.000 millones de euros. Ingresos para abordar, para atajar la infrafinanciación, pero también para mejorar la cohesión interterritorial, porque tras 40 años los desequilibrios entre territorios no se han reducido, sino que se han aumentado. Esos desequilibrios eran anteriores al estado de las autonomías, pero con el estado de las autonomías no se han superado, sino que incluso se han generado otros, otros nuevos. El principal instrumento para superar estas asimetrías Está establecido en la Constitución y es el Fondo de Compensación Interterritorial, que se ha recortado desde el 0,21% del PIB en su año de creación en 1991 hasta menos del 0,04% en 2016. Aumentar este fondo y distribuirlo en función de criterios objetivos que incluyen a la población, pero también otros como el nivel de renta per cápita, el paro o el índice, de de pobreza es clave y eso es algo que no tiene por qué esperar a la reforma del sistema de financiación autonómica, sino que pueden empezar a plantear desde ahora, desde ahora mismo. El siguiente punto que quiero plantearle es una tesis fuerte de nuestro, de nuestro grupo y es que la cuestión territorial no se puede solucionar, pero se puede gestionar. Y para eso son necesarias instituciones de signo federal y eso supone abordar la reforma, al menos, de la Agencia Tributaria, del Consejo de Política Fiscal y Financiera y del Senado de España. Reformas que se incluyen, por ejemplo, en el informe de la Comisión de Expertos sobre Financiación Autonómica. Reformas que permitan que haya cauces para canalizar y solucionar los conflictos democráticamente y entre todos, que protejan el autogobierno de las comunidades autónomas, que impidan que se produzcan arbitrariedades y que favorezcan relaciones de cooperación horizontal. Y todo ello supone abordar cambios. Algunos no podrán ser inmediatos y otros no pueden seguir aplazándose. Voy terminando. España está en un momento de impas, uno de esos momentos llenos de claroscuros en los que hay días en que parece posible que haya avances muy relevantes como los contenidos en nuestro acuerdo presupuestario y otros días en los que todo parece oscurecerse. Tras las elecciones andaluzas existe el riesgo de que los sectores más reaccionarios se envalentonen y de que el Gobierno reaccione replegándose sobre sí mismo y poniéndose a la defensiva. No hay que entrar en ese juego. Hoy, más que nunca, es necesario persistir en abordar la crisis territorial desde unos parámetros diferentes. No hay que cederle terreno a los portastandartes del 155. Quienes quieren cargarse el Estado autonómico son exactamente los mismos que quieren cargarse la educación pública, la sanidad pública o la atención vaya a Vaya terminando, señoría. Sí, señor presidente. Es momento, por tanto, para defender la autonomía, para defender la autonomía andaluza, para defender la autonomía valenciana, para defender la autonomía catalana, para defender el conjunto de las autonomías y un proyecto de España que sea plural, justo y democrático. Muchas gracias, Muchas gracias senador Martínez. para contestar la en nombre del Gobierno tiene la palabra.